No lo sé, quizás quiero que nunca te vayas Pero tú decides si te quedas o marchas mañana Hoy estoy junto a ti, entre estrellas con la noche oculta. No entiendo nada desde que te fuiste Estaba en modo triste hasta que te vi Horas de banco humo de hachí El hombre de da Vinci en el reloj de Dalí En parque central, mirando a París El pico de Bolívar en erupción, así Fueron más momentos buenos que rechera Como cuando me dijiste Me que te muera Como cuando nos partimos en la bañera Como cuando di dentro Tu respuesta fue que espera. Dejándote alejado aunque no quisiera Hombre, es el que corresponde A lo que la mujer quiera En la selva del amor ahora una fiera que te hiciera Sentir el aire de esta manera Y si te alejaste de mí Yo te dejo Así un que ajol como no como yo nadie te va a coser. Si te amé no lo sé quizás quiero que nunca te vaya El destino nos marcó el momento con el hilo rojo de los pensamientos Ella dice que me extraña y no vivimos el cuento si eres miento te pase lo que pase, te volveré a ver, Sentiré tiré tu peso, haré temblar tu cuerpo, soñaré contigo, aunque te despierto. Dime, dime qué es lo que tú quieres, ya tú sabes, mami, que todo se puede. Mientras exista tú, no pienso en más mujeres chinas que tú tienes lo que el gordo quiere. quiero que nunca te vayas, pero tú decides, Si te creas o marchas. Que sí, la música se junta.